El viceministerio de Transparencia identificó un nuevo caso de corrupción por la venta irregular y transferencia de bienes del Estado en Uyun. El alcalde de este municipio estaría vinculado con este ilícito. Configuramos de que se ha, hecho un, se ha producido un hecho de corrupción, de transferencia ilegal de propiedades del Estado en el mes de junio también el alcalde, Vito Mendoza, hace la Rendición Pública de Cuentas Municipal, en el cual informa al Consejo Municipal que la recaudación eh, por otros fondos que no sean TGN son cero. ¿Cómo puede ser en cero en junio si en enero ya se estaba recibiendo eh, supuestamente recaudaciones de transferencia de lotes de terreno a bienes del eh, municipio eh, de Uyuni? En ese sentido... Nosotros hemos decidido presentar una denuncia penal por corrupción pública contra el alcalde Patricio Vito Mendoza Guayas, alcalde del MAS, por los delitos de concusión, contratos recibos al Estado, conducta anticonómica e incumplimiento de deberes, incluso sin que esto no se amplíe al delito de eh, estafa agravada por parte de las víctimas que hubieran pagado y no se les vaya a regularizar el lote terreno.